Muy verde, o sea, está muy sí. vale Entre nosotros, eh, que solo nos movemos en este ambiente, es como ya llevamos un montón de años eh, escuchando de esto, ya tal, la realidad es que todavía vas por los polígonos industriales viendo carteles de corporates que facturan 500 millones de euros al año y pone... Marca de fruta, Hotmail.com, es la mayor. O sea, todavía hay gente que usa Hotmail como su, su correo corporativo, entonces está verde, no está más que verde todavía. El, el este, te ¿lo encuentras? O sea, en el ecosistema startup y todo esto ya se oye bastante, ya hay métodos y ya hay todo esto, sí, pero en general. Y ¿eh? yo creo que hemos hecho mucho esfuerzo, o sea, llevamos muchos años haciendo esfuerzo ya porque se conozca dentro del mundo startup. O sea, yo vine en Mogollón de Biscay a Valencia. Entonces pagaba el billete, me venía aquí, vamos el billete, lo venía en coche, la el billete, me la pagaba yo a dar una charla en mitad que había montado, porque sí, gratis, ¿sabes? A conocer gente. Me lo pasé muy bien también, pero. Pues. Ya te digo que fuera de ese ambiente, ya yeah. en todo el tejido empresarial y más, pues, en determinadas zonas, eh, todavía no se usa Hotmail. <risa> <risa> me, parece, me parece un resumen maravilloso, tío. Claro. Totalmente, pues, además que. ver pues, sí, sí, o sea, yo, yo lo estamos viendo porque en Product Hackers vamos 100% orientados a ayudar a gran empresa, a, a, bueno, a gran empresa o a la empresa que haya levantado pasta, ¿vale? O sea, que en principio le estamos mirando a él. <risa> <risa> <risa> eh, les ayudamos a crecer y sí que empezamos a ver que empiezan a estar abiertos. O sea, incluso en empresas, por ejemplo, como cuando yo llegué a La Razón y les hablé de Product Hacking, pues me miraban así como este chaval a ¿Vale? Pero luego, tío, entrar y es una empresa que es, o sea, tiene sus formatos de trabajo muy tradicionales, muy tal, y acceden, tío, estoy viendo empresas que son muy tradicionales, que no han hecho casi nada, que se lanzan. O sea, que mola también ver eso. Eh...